Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Michael Sandoval. Él es director de Libertarios. Buenas tardes, Michael. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a su programa. Buenas tardes, Michael. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Quiero empezar precisamente para que le explique a nuestra audiencia eh, qué es Libertarios, eh, ¿qué, qué objetivos busca, de qué se trata, más o menos qué planes son los que ustedes impulsan desde esa organización. Pues Nosotros uno, somos una empresa que les enseña a los niños a emprender. Hemos formado 2.200 niños en 12 países. Y lo que buscamos es fomentar las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa desde varios frentes. Uno de ellos es eh, los encuentros presenciales, que ahora por el tema del COVID pues no son posibles. Otros son eh, los eventos virtuales. Tenemos grupos de 15 niños de distintos países que se conectan para poder aprender emprendimiento. Y otro es el tema de la franquicia. Le enseñamos a otras personas a desarrollar sus escuelas de emprendimiento por Internet para poder multiplicar las ideas de libre empresa y libre iniciativa desde muy pequeños. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Pero ¿El Libertario es una empresa o es una organización? Es una empresa, es una editorial eh, oh. que se dedica a eso, a, a educar a los niños en emprendimiento. Pues, Pero también hay otras organizaciones que se denominan de esa manera... Nosotros tomamos este nombre fundamentalmente porque creemos en las ideas de la libertad, en la libertad educativa. Vemos Internet como la mejor posibilidad para poder difundir la libertad educativa, para poder crear currículos propios independientes al Estado. ¿En qué, eh, estaba mencionando que tienen presencia en 12 países, ¿no? ¿En qué países tienen presencia actualmente? Tenemos en Japón, en Emiratos Árabes, en México en Perú, en Estados Unidos, en Ecuador, en Venezuela, obviamente en Colombia, en Argentina, eh, en Bolivia. Eh, bueno, y se me escapan dos más. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿La gente se conecta con ustedes vía internet? Este, ¿Utilizan qué plataformas como Zoom, Skype? ¿De qué forma opera esta Hangout? empresa? Nosotros eh, eh, eh, utilizamos Hangout, creemos que es más seguro... Tiene doble cifrado Zoom. Hemos tenido noticias de que se están metiendo incluso pedófilos eh, al, al tema de Zoom. Entonces, por eso utilizamos más bien como Hangout. Y las personas nos contactan por Internet. Eh, nosotros tenemos una fanpage, un canal de YouTube, una cuenta en Instagram. Y nos conectamos. Eh, ahí se enteran las personas. Eh, pues claramente le pagamos a Facebook. Y ahí es como la gente se conecta con nosotros. Y damos una clase gratuita para las personas que nos están viendo, eh, si a, es, a las personas les gusta esta clase gratuita, pues ya empiezan el proceso, el proceso dura ocho meses, eh, una vez a la semana se conectan con nosotros eh, y tienen acceso a, a unas sesiones eh, vía online, en vivo, eh, pero además de eso, a libros, audios, a videos, bueno, a tareas que retroalimentamos para que los chicos puedan desarrollar sus competencias como emprendedores.